Tres trucos de masaje que aliviarán el dolor de ciática en 10 minutos. La ciática se caracteriza por un dolor, hormigueo o entumecimiento que baja por la pierna desde la parte inferior de la espalda. Suele darse solo en un lado del cuerpo y se debe a la comprensión de algún nervio ciático. Para diagnosticarlo suelen hacerse exámenes médicos como radiografías o resonancias magnéticas. Normalmente se tratan con yoga, hielo, acupuntura, relajantes musculares o analgésicos, pero hay algunos masajes que puedes hacerte en casa y que te aliviarán mucho el dolor. Tres trucos de masaje que aliviarán el dolor de ciática en 10 minutos. 1- Pelota de tenis. Usar pelotas de tenis es una forma fácil de aplicar presión en la zona lumbar. Coloca dos pelotas de tenis juntas en una toalla y ponlas en el suelo. Siéntate con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo y coloca las pelotas detrás de ti. Reclina tu cuerpo despacio hasta que estés en el suelo, boca arriba y con las pelotas en la zona dolorida. Mantén esta posición durante un minuto. Cuando notes alivio mueven las pelotas a otra zona de la espalda. Para terminar, colócate sobre uno de tus costados, tomando una posición fetal cómoda. Y situando tu brazo debajo de tu cabeza como una almohada y trata de aguantar la posición durante 5 minutos antes de levantarte. 2 palma y pulgar. Empieza colocando las palmas de las manos en la parte inferior de la espalda y frota el área pélvica hacia la columna vertebral y hacia los glúteos. Después, coloca las manos en la cintura con los pulgares sobre los músculos que se encuentran cerca de la columna y envuélvelos con esos dedos. Aplica una presión firme y constante con los pulgares hacia la columna sin causar molestia o incomodidad. 3 Nudillo. Ponte boca arriba, con las rodillas dobladas y los pies apoyados en el suelo. Coloca los puños en la zona dolorida de forma que los nudillos queden hacia arriba. Tus puños deben estar entre la columna y los músculos de la parte inferior de la espalda. Descansa en esta posición durante un minuto. Para terminar, colócate sobre tu costado, en una posición fetal cómoda, usando tu brazo debajo de tu cabeza y aguanta la posición durante 5 minutos antes de levantarte. Aunque te duela más con el movimiento, debes evitar estar sentado durante largos periodos de tiempo ya que solo consigues que los músculos se vuelvan rígidos y débiles. Lo mejor será que practiques ejercicios para aumentar el flujo sanguíneo, proporcionar oxígeno y relajar los músculos. ¿Qué te han parecido? ¿Sabías que había trucos para mejorar la ciática? Cuéntanoslo en los comentarios. Comparte estos trucos con todos tus amigos y familiares.